está atrapado en una extraña tormenta, y el barco finalmente es absorbido por un remolino de agua invertido, Galever llega inconsciente en la orilla de Lillipet, donde es inmediatamente confirmado como una bestia, por la pequeña población de la ciudad, es capturado y encarcelado en una cueva, los ciudadanos lo consideran peligroso debido a su enorme tamaño, el link de la película, y mi canal de Twips estará en el primer comentario.